Vengo un encuentro dramático. vengo una tarde sufrida. No puede ser de otra forma. Dejamos atrás 25 manos de lágrimas. Dejamos atrás 25 manos de robos arbitrales. Dejamos atrás los manos de perdedores para consagrarnos en ganar. Para bailar una danza frenética. Para celebrar de Areca a Punta yo no lo niego, yo no vibro con la ópera ni la pintura. Yo vibro con las batallas, Pokémon, Vibro con el equipo de Pikachu y Asa. Yo vibro con esa tarde que tantas veces suene. Señoras y señores, encuentro terminado. A y Pikachu. Sigue a G. Pikachu después de tantos años de sufrimiento. Son los campeones mundiales en una tarde de acá Calle ganar. Gracias a Goker por estas hermosas palabras para el Campeón Mundial de Pokémon. Hacemos lo que queremos.